Pero bueno, bueno, bienvenidos. Estamos reaccionando a la velada del año en Minecraft en Tortilla Land. La verdad que espectacular, ¿eh? Lo que ha hecho Gofonía, trabajo guapísimo, amigos, guapísimo. Mira, mira. Bueno, bueno, bueno. Se viene la pelea que estábamos esperando Juan versus Sprint. Lo van a matar. Sprint va a matar a Juan Guarnizo. Lo sabemos todos, lo sabemos. No. ¿Por qué no te vas a la mierda y te dedicas a otra cosa? ¡Como ¡Vale! terminó, bro! mentira fe! 19503236. ¿Y ahora qué? ahora qué? Tomado por Por el de estos son muy got, eh, son muy got. La cama, la cama de Juan, toma. Se pone la cama, ¿eh? Se pone la cama. Oh, el amor. Se pone la cama. Bueno. Ha puesto la cama, ¿eh? Espectáculo con todo y cama. Ah, ah, puesto! No creo que en tu cama aguante este descanso. Oh, stop, stop. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ahí está va. listo, está listo. Uy, ahí. Esperen, tú sacaron la basura, pero la basura, la, la, basura la, la basura yo la quemo. What the fuck, amigo de cantar es solo un castigo un que se ha convertido en enemigo. No habla mucho, pero él es hijo... buena esta intro la cara buena muy buena intro también eh lo más logrado de Pedrito y el de mente, Eres un poco para el residente No tiene talento, solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente No, no, no, no Te sientes muy bien porque te sobrevaloran Estoy en mi casita, solo quieres tirarme Para que te den visitas Dice que dibuje, no le hago caso Pero si lo hiciera sería el puto Picasso La de mi camaro Eso es un cumplido viniendo de un avaro No gastan bien editores y eso está muy caro Que por cierto, no está financiado, no está financiado a ver, Juan ha dicho: bueno, bueno, Ya bueno. que no voy a ganar, voy a hacer una entrada. Sí, sí, bajo. es como o, que amigo, la entrada de Juan fue mucho mejor. O sea, es como que. Bueno, Vaya sí, es como. Entrada, como Vaya no va a ganar, va. se le dieron. Espectacular. Espectacular, espectacular. Él ha dicho: Ya que no voy a ganar, voy a hacer una entrada increíble. <risa> sí, sí, sí, es como la entrada de Apollo Creed contra Rocky, ¿no? Espectacular. Hay pique, hay pique en la <risa> esquina roja, ¿eh? Ya, ya lo separaron ya. Lo van a reventar igual, calor eh. Ojo, oh, Calóla con el cigarro. Sprint, escúchame. Si lo, si lo, si, si puedes Kao. si puedes Kao. no le regalen nada. Un do cabo están pidiendo Lo va a matar, lo va a matar. Vuela alto, Juanji sigue, sigue apareciendo en redes sociales mientras. Vuela alto, vuela alto. El amplio favorito es el sprint para ganar. El combate. El Vuela, muy el combate. Vuela, Vuela, alto, muy Vuela muy alto. Vuela alto Juanji. Vuela muy alto. Vuela alto Juanji. Yo creo G. que lo tiene imposible. Yo creo que lo tiene imposible. Que a lo mejor nos da una sorpresa. Vamos a, a qué opina. Ojo. Madre de Dios. Ahí está Salvador. Ahí está el árbitro. El bueno de Salva, Salvador, eh. Muy buen evento, eh, la verdad a ideas de esta forma espectacular, eh Esto empieza Ahí va Y se viene el primer asalto, el buscando el knockout desde el inicio del combate ¡Holo! ¡Holo, holo, holo! ¡Cuidadito! Ahí está, ahí muy parejo, eh. Está, de está muy parejo, está muy parejo. El sprint toma a ligera ventaja. Juan concentrado. Quiere dar golpe. 81-84. Está 70, muy, muy 67, parejo, 67. eh. Va bien, va bien. 75-77. Señor, ahora lo veo no muy callado. No, no, estoy. Estoy dando ah, buena pelea extra, para empezar para pensando que lo iba a matar. De al entrada. Está al borde del de asiento. Está al borde del asiento. Sí, sí, sí, sí. <laughs> sorprendentemente parejo, ¿eh? Sí. ¿Sisto? Yo no sé si sprint no, ¿eh? pero... va a tope. ahí, ahí no, está, ahí no, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, está, igual, ahí está, ahí está, matar, ahí está, ahí ahí está, está, ahí está, está, ahí está, ahí ahí está, ahí ahí está, ahí está, está, ahí está, Juan dos golpes certeros por Parece la, que cuando sacaste ¡Maldito! una pequeña ventaja la, la tenías... ¡Golpes! ¡Golpes igual! te están dando! ¡Está gritando a Juan! ¡Mira! La, mira, la, mira, la, ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Toma! ¡Sprint por incluso buscar el KO! Eh, ¡Knockout! ¡30 segundos restantes al primer asalto! ¡29! Juan ¡Uf! 30 el el... Uh, ¡Lo revienta, lo revienta, lo revienta! Yo creo que Sprint va chill, ¿eh? Yo creo que Sprint va chill. Y Pachi, yo creo que no quiere acabar esto a la primera, quiere, quiere saborear, quiere saborear el triunfo. El primer asalto que va a ser para sprint, ojo que le está sacando la vital. ojo está sacando... que lo puede tumbar. Se está este muriendo el primer asalto, está muy tocado. puede haber cao, puede haber cao. Oh, oh, oh, guarda, guarda, guarda. Nah, no, no le lo habrá. va a dar tiempo por poco. A mí se me hace que ya no, ya no. 8. ¡Uy! Se, que hace. Ya mira, se ve un microcorte Se me un un microcorte tumba, Pero bajón, ¿eh? yo creo que ahora va a buscar el caos, ¿eh? Spring yo creo que ahora va a buscar el caos. ¿eh? Ahora, ahora va a poner el caos, sí Nada mal, Juan, ¿eh? No medio, Superior no Spring, pero... Sorprendentemente, sorprendentemente no ha bien, Juan nada mal. No ha estado nada mal Lo están dando indicaciones Las últimas indicaciones de la noche el Juan Sprint de MC. De final, de final sacó mucha ventaja. Plantando cara, Juan, eh. Plantando cara. Yo estoy acá comentando como si estuviera con ellos, pero no, no. O sea, lo estoy reaccionando nomás. Vámonos que suena el segundo asalto. El Juan está dando la sorpresa de mantenerse con vida apenas en el segundo round. En el centro del escenario Ojo que se dan con todo, Uf. eh. Cada quien se pega una hostia pareja. Sí, el inicio es uno. igualado, ¿eh? Es que tienes que aprovechar el inicio, perdón. Tienes que aprovechar el inicio, el inicio no tienes que aprovechar para pegar. Todo todo todo que que después parecido. se nota mucho la diferencia entre quién va carato, recuperando pero, más. Supongo que estar incluso gritando. Tú, sí. tú, tú, tú que le conoces a uno lo sabes. sabes está pegando unos gritos. Es que, claro, si permitís que el otro se vaya cargando, eso también te, te perjudica mucho a vos. O tienes que pegar. Pegar, pegar, pegar, pegar. segundos, 40 segundos del primer... Minuto del segundo asalto El Juan con apenas 5% En desventaja Usted la acaba de meter, la que todo un 10% Vaya, usted la acaba de meter 6% de diferencia A favor de Sprint ahora mismo Ahí está, ahí le encajona Ahora son los minutos críticos para Juan, cuando queda menos de un minuto Ah, no, nah, ese lo tiene ganado Stream porque ya le sacó como 10 puntos de ventaja he he -eh, Hemos visto que, que, que, 46, que cuando ya sacan unos 14, 10, unos 8 Es Cuutado. casi imposible remontar Cuidado. Cuidado. Puede haber cal, eh. puede haber cal, Es casi mucho imposible tiempo. remontar sí. Yo creo que le puede dar tiempo 39, un poco Juan es lo único de malo que tiene este Que, que se nota mucho bueno, cuando Juan, le saca porcentaje Que claro, después no se puede recuperar Ya está liquidado, está liquidado Podría haber Está liquidado Juan No le está dando una lo van a matar. Spring se va, no quiere saber nada. Le vuelve a dar 22 17. Oh, oh. Oh. ¡12! ¡12! ¡12! 15, ¡11! Tumba, 12, lo tumba, no. no. está. Ahora no, tumba, tumba, lo ahora tumba, lo ha tumbarlo, lo ahora tumba. 6, 6, 7, 2, 2, lo tumba. Lo a tumba, lo va tumba. Uh, tumba. Tumba, ¡No no tumba. No puede, no puedo. Uno cao, uno, cao, no, cao, oh, no, cao, no lo tumba. ¡No, que no se... ¡Ha ganado Sprint, gente! Era obvio, era obvio. Se sabía. que no sé si la caída. Oh. ¡Vuela voló alto! alto. Hola, ¡Chocala, chocala! ¡Fumo en tu Buena cara, alto, hijo de puta! ¡Vuela alto, Victoria para el sprint. Y era, alto, era Obvio, Era obvio, era obvio. ¡Voló alto! Ya vemos cómo se va a abrir el pasa? pajarito de Juanji. ¡Volando el pajarito! <ríe> Como la Bolo basura, por favor. Como la es que cuando sacaste un poco de ventaja tuviste que haber seguido, seguido, seguido, Acéndale, seguido. Eso de alejarte es no te conviene, ¿eh? no te convenía. Te notaba mucho que... Vida, por, favor. Para médicos, por favor, a la esquina azul. Que cuando sacas un porcentaje más o menos de 10-5, eh, listo, ya eh, no, hay, no, hay, no puedes remontarla. No hay forma de remontarla. Eso lo estaba notando en las otras peleas, las peleas se estaba viendo que no... Si ya sacas un 10, un 5 de porcentaje, es como que casi imposible remontarlo. No, todo bien. Fue divertido. ¡Fue divertido! Fue divertido. Después falta de que igual. le partan la igual. cabeza. ¡Ay, te la voy a partir no, a no, ti, no, pendejo! No, no, ¿Qué eh, no. ¿Qué pasó? Ahora lo pagas con un hombre. Buena pelea, igual, buena, buena, buena pelea. lo con un pobre señor tullido. Está, está, está caliente, está caliente. ¡Qué falta de educación! Ahora, vas va a seguir peleando, pedazo de mierda asquerosa. Te, te acabo de tirar. Hombre, yo esto creo que seguir esto es peligroso, robe, ¿eh? No, yo, yo digo que no. Yo digo que, yo ya digo que no. Seguir, padre, esto, yo... seguir esto es peligroso, ¿eh? De verdad. Va, va, va, va, va, va, va, va, va, va va, va, va. va, Cuidado, va, cuidado, va, va. cuidado, cuidado, cuidado. Sal... ¿Qué pasa? Cuidado, ¿qué pasa? El, el sprint está. El sprint, claro, quiere más, le quiere tumbar otra vez, eh, claro. El sprint, el sprint quiere tirarle todos los dientes y el Juan. Igual el que no quiere pegar más es el hígado de Juan. Sprint sí, claro. Juan se baja del Dale, ring. Pero Juan se va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué, creo que ya acabado, sí, ¿no? Eh, no, eh, no se sí, han ido, si ¿no? Si me hubieran utilizado como pera de boxeo por cuatro minutos, ya <risa> también me hubiera ido. ¿Eh? Carola perdón, perdón, perdón. también entrenador, ¿eh? Carola tiene más protagonismo en el evento que Ale, ¿eh? Espectacular. Puedo, eh. puedo hacerlo. Y quiere un asalto más, ¿eh? Yo siento que esto pero, es peligroso. Pero, pero, pero, pero hay un poco Juan. de polémica aquí en el ring. Hay un poco de polémica, Juan quiere seguir el árbitro… Es muy, eh. tiene... muy buen espectáculo, eh. Es muy buen espectáculo no, esta no, gente. Le dice que no, le dice que no, le dice que no… Hombre, Juan, Dice que la... sí. ¿Sí? Y el, el referee dice que sí. ¡Vamos! La, la, la, la seguir peleando. La, bueno, la, la, la... pues venga, un round más. Le dio, bueno, le, le dio el visto ¿Vamos bueno para el tercer asalto. Mátalo, mátalo, que sepa Bueno, Se viene a turno gente. Se viene a turno Mátalo, mátalo, mátalo. Lo voy a matar, lo voy a matar. Se se matar ¡Te no voy a matar! ¡Te voy a enviar hasta Santa Fe, hijo de tu puta madre! En Santa Fe tengo mi Santa Fe, hijo de puta. ¡Qué frase de mierda! ¿Sabes qué? La bot, tiene la voz rota. La chupa ya, pija. Eh. Tiene la voz rota. Te voy a enseñar a chupar una... No, eso sonó no fatal, ¿verdad? ¡Sí, no te voy a enseñar a chupar ninguna pija! Música <risa> <Mushuka> de, Goku. <risa> de ya. Goku. ya se puso intenso, ¿eh? Se puso el tercer asalto, no ha comenzado y se puso intenso. lo vuelvo, no el... Juan? ¿Qué pasa? Ahí tiene ¿Qué que pegar, pasa? ahí tiene ¿Qué que, te que pegar. Pelotudo. ¿Qué te cubrís, pelotudo? pelotudo? Momo de la nada. No te cubras, no te cubras, no, cubra, no te sirve nada, no te sirve nada, cagón. No cagón? te cubras, Momo <risas> contra virus. Pedazo de, <risas> pedazo de mierda. Pedazo de mierda. Vamos ¿Qué a pasar por si no hablas, Juan. Dices? ¿Por qué no hablas? Porque estoy muy ocupado no con la vagina de tu madre de la boca. ¡Uy! Se puede ir con todo, ¿eh? Ojo que la batalla está en pareja, ¿eh? Ojo, más mi pareja. Pogo. Lo van a matar, lo van a matar, lo van a matar. Vaya, vaya hostia, vaya derecha. Pero que no te metas conmigo, métete con el jugador, él que está ahí en el cuadrilátero. ¡Los comentaristas no tenemos la culpa. Que te te, te, te metas con los comentaristas. Los comentaristas somos gente humilde. Venga, a matar de nuevo, lo van Seguir, a matar de nuevo. Hostia, saco, saquito. Es una pera de boxeo, de es un saco de boxeo en el.. El, el, el Swing es lo no más fuerte que el Spring. Es el parring, sí, es el Sparring. Dale, el bueno, le va tu balón. Le va tu pico. Y tu hechizo, y tu hechizo, y tu hechizo para revivirte. Ah, te vas a tener que revivir, te vas a tener que curar. Se acabó la magia con el. Se acabó la magia con el. Se acabó termina esto te el. a tener que curar! con el. los hechizos. Se por la magia con los hechizos. Se acabó la magia con los Se te voy a hacer mierda, ¿qué pasa? Te voy a caer del... ¡No, no, está muerto! ¡Está muerto! ¡No mata! ¡No mata! ¡No mata! el ¡No ¡Dos no a Luis, no! para médicos! ¡Dale, para médicos! ¡Dale, dale! Muy buena, muy buena, muy buena ¡No no <risa> Lo hicieron verga, era obvio, era obvio. Por la seguridad. Ahí no, ha estado entretenido oli Gamer versus Spring, eh. Eso ha estado muy bueno. No, no, Juan, Juan, Juan, Juan. Por, por, por favor, sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Sí, porque por quiere por pegarle por a todo el sáquenlo, mundo ahora. Sáquenlo, sáquenlo. Que casi, que casi le da un puñetazo al referee, eh. En el Minecraft le apetece seguir, claro. Ahí está Sprint celebrando. Bueno, ¿cuánto la gente a Puede festejar eso, puede festejar eso. Quiere que hagamos 20, por si acaso. Por favor, que me lo saquen del escenario, porque yo no quiero que sufra más. ¿eh?